Horóscopo de Tauro para hoy. 19 de marzo de 2018. Hoy todo lo que realices lo harás muy intensamente y las personas lo podrán ver en tus ojos. Asegúrate de prestarle una cuidadosa atención a los detalles de cada situación y no dejes que nada se te escape. Hoy puedes hacer buenas conexiones para tu carrera si logras no estancarte emocionalmente. La energía astral de este día aumenta el nerviosismo de las personas. En la descripción del vídeo,